La emisión del documental Ciudad Morta el pasado viernes por la noche desencadenó una pequeña tormenta en redes sociales. Tan pronto comenzó la proyección eh, y se fue intensificando a lo largo de la misma, se sucedieron las, crítica, las reacciones críticas en redes sociales. Ya el sábado por la mañana nos encontramos con comunicados conjuntos suscritos por los tres sindicatos eh, mayoritarios dentro de los mozos de, de escuadra que acusaban a Cinefil de haber dado cobertura a una versión de la historia que pretendía la exculpación de Rodrigo Lanza, eh, y que este personaje, este protagonista, había sido luego condenado por eh, delito, por un asesinato con el agravante delido, delito de odio por motivos políticos. Eh, la lectura que daban los mozos, por tanto, es que eh, había una corrección retrospectiva al punto de vista de la película y eh, sostenido en el documental y que, por tanto, lo que hacía cinefilia en este momento era dar eh, proyección a algo que se había revelado incierto. A lo largo de la mañana del sábado también se sucedieron comunicados por parte de las principales fuerzas políticas del espectro del centro derecha hasta la ultraderecha, destacando la intervención de Vox que eh, se fijaba mucho en el origen eh, argentino de Rodrigo Lanza ...acusaba directamente a Sinefils de ser parte del la Pro eh, ...vinculado a la Generalitat por las subvenciones que recibimos... ...en el caso de Partido Popular y Ciudadanos se limitaban básicamente... ...a señalar la coincidencia de la protección que dispensaba Ada Colau... ...a este tipo de movimientos y por tanto señalar la proyección de Ciudad Morta... ...como un intento más de ruptura de país por parte de los partidos secesionistas". Esta crisis la hemos monitorizado desde el primer momento eh, mediante las herramientas que tenemos contratadas de análisis de tráfico de redes y además por los eh, recortes que nos servía la empresa de Press Clipping. Como ya señalaba, desde el sábado eh, se sucede el comunicado de los mozos que tiene una amplia acogida en lo que podríamos llamar la prensa de, de Madrid eh, y, y en algunos medios regionales. Sin embargo, eh, lo que recoge la prensa catalana fundamentalmente es la reacción de, de cinefil que luego comentaremos. Eh, a partir de esos comunicados, durante todo el fin de semana se sigue intensificando esta, esta cierta tormenta en redes sociales para despertarnos el lunes con artículos de opinión eh, básicamente contrarios en los medios que podríamos catalogar pertene como pertenecientes al bloque de derecha o ultraderecha, básicamente a es La Razón, eh, El Mundo, El Español, toda esta playa de medios, mientras que los medios más vinculados al espectro de la izquierda de la prensa eh, central, de la prensa de Madrid, se orientaban por darle protagonismo a la reacción que eh, había expresado Cinefields a través de una, de una nota de prensa. La monitorización también a lo largo de estos días nos permite comprobar cómo la mayor parte de los comentarios adversos haciendo un seguimiento, investigando los perfiles de las personas que los colgaban, aquellos que eran más insistentes y más duros normalmente estaban vinculados en sus páginas personales, en sus perfiles personales, a ideologías básicamente de derecha. Con respecto a la reacción de los propios clientes de Cinefields, tanto el, el, la defensora del espectador como el departamento de, de marketing nos comunican que el volumen de correos recibidos manifestando algún tipo de queja o interacciones directas en redes sociales de personas que se comprobaban que eran clientes de cinefils eran mínimas y, era, y se podían considerar eh, como anecdóticas. ¿Qué ha hecho cinefil para responder, responder a, esta, a esta crisis? Desde el primer momento, el viernes por la noche, se convocó una reunión del comité de crisis que se celebró el sábado a primera hora por vía, por vía telemática. En ese momento, el comité de crisis tenía muy claro, muy claro que solo que había una reacción que era manifestar de manera sobria, serena, pero contundente, el compromiso eh, ineludible por parte de la plataforma con respecto a la libertad de creación y a la libertad de opinión de eh, quienes eh, dirigen y promueven este tipo este tipo de, de documentales. Sí es cierto que se le añadió un elemento adicional que fue un post atribuido directamente, firmado directamente por el CEO de la compañía, en el que sí manifestaba ...su empatía con los mozos de escuadra... ...por la agresión recibida por sus compañeros... ...pero al mismo tiempo comentaba... ...que eso no estaba reñido... ...sentir esa empatía, sentir esa cercanía... ...por alguien que se había visto afectado... ...no estaba reñido con este momento... ...dar a conocer una versión... ...que evidentemente es de una de las partes... ...y puede estar teñida de una cierta subjetividad... ...pero como pasa en todo, en todo tipo de documentales. ¿Qué hemos aprendido en Cinefield... ...con esta, eh, con esta, con esta crisis? Bueno... Lo primero que hemos aprendido es que hay que reaccionar rápido y así lo hemos hecho. Hemos sido capaces de dirigirnos al público general mediante la nota de prensa y mediante, que ha sido difundida por los medios y mediante el post atribuido al SEO que ha sido también posteado en todas las redes sociales y ha tenido bastante cobertura. Nos hemos dirigido además a nuestro propio público a nuestros suscriptores y suscriptoras de la plataforma, a los que a través del servicio de newsletter le hemos hecho seguir tanto la nota de prensa como el comunicado del CEO y hemos mantenido una actividad intensa en redes sociales eh, en la cual el community manager eh, ha permitido que se generen las discusiones que se suelen generar entre las personas que escriben y las que contestan, pero siempre apelando a la cordura y constantemente recordando que existe un post y linkándolo con la reacción oficial de, de Cinefil con respecto a este tema. El aprendizaje básico es que hay que estar preparado para responder a este tipo de cosas. Hemos tenido la, la, la suerte, la habilidad por parte del, del comité de crisis de eh, actuar con celeridad y actuar, entiendo, de una manera correcta, pero sí es cierto que quizás debíamos haber previsto esto, de manera que eh, nos hubiera servido incluso como un arma de notoriedad de marca en el sentido de lanzar, desde unos días antes una promoción adecuada, provocar que en ese momento surgiera el, el ruido desvinculando de la, la proyección como tal y permitiéndonos a nosotros marcar los tiempos más que reaccionar a la pequeña tormenta que se generó en las redes sociales. Y sin más, si tienen alguna pregunta estoy a su disposición.